Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y ya estamos terminando este álbum, ya vamos a terminar ya la decoración Como se recuerdan, este es el álbum, me gusta un montón Hemos hecho toda la parte de afuera, el lomo, hemos hecho todo lo que es la decoración de, el, de adentro Con todas las sorpresas que tiene este álbum, con un montón de cosas Y bueno, y ahora vamos a continuar ya las últimas hojas, que me gusta muchísimo este efecto que son estos dos sobrecitos que se abren y se cierran La verdad que este álbum tiene un montón de sorpresas Que me gustan muchísimo Nuevas técnicas Y la verdad que espero que les esté gustando No solo eso, sino que también tiene un montón de compartimientos De secretos, de tags que hemos aprendido a hacer Que me gustan muchísimo Embossing, printables con colorines Con escarcha, con brillantina Y me gusta muchísimo y ya lo estamos terminando, pero la verdad que me ha encantado hacer este álbum para esa personita especial que le vuelvo a mandar otro beso muy grande para ti Marilyn desde Puerto Rico, que me lo ha encargado, para a todas las fotos familiares de, de, de sus vacaciones en Madrid. Espero que te haya gustado muchísimo, yo he disfrutado mucho haciéndolo, les mando un beso muy muy grande y les quería hacer una pregunta, si quieren... Que les enseñe a hacer esta bolsita de aquí Si es verdad que no lo grabé en este vídeo Pero tengo más álbumes que quiero hacerles la bolsita Y querías preguntarles si de verdad quieren que se las enseñe a hacer Si es así, escríbame en la parte de abajo Y siempre recuerden poner me gusta, suscribirse a mi canal, compartirlo Y recuerden que tengo otras redes sociales como Facebook, Instagram y Pinterest Les mando un beso muy grande y la verdad que he sido muy muy feliz compartiéndole todos estos vídeos de todo este álbum tan bonito. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Felices Reyes! Y, y nada, les digo adiós con un beso y con el corazón en la mano. ¡Adiós!